Bien, gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana Como habíamos anunciado, tenemos ya con nosotros a Robert Fría Historiador, miembro de la ADP, un dirigente importante Y con él vamos a hablar hoy, producto de que la efeméride recoge Que hoy es el día de Matías Ramón Mella, día de la bandera Entonces... Con él hablaremos sobre la vida y aportes y sus ideales de este prócer. Buenos días, Robert. Gracias por estar aquí. Buenos días, Francis. Buenos días, Yerjan. Gracias por la invitación. Y buenos días a todas las personas que sintonizan este programa, que es verdaderamente un toque de queda día tras día. Gracias por la invitación y es más que un honor compartir este escenario con todos ustedes. Muchas gracias. Mira, eh, y tratando de llevar... E instrucción a la sociedad es que nuestro compromiso como programa la de la información constante y veraz hoy ya sabes que estamos llevando, el Telenor lleva lo que es la programación del mes de la patria, honor y gloria pero el programa de mañana ha querido en esta mañana que nos hable de los ideales y aporte de Ramón Matías Mella a la lucha independentista y al proceso de creación de la nueva república. Bueno, hablar de Matías Ramón Mella, bueno, primero debo iniciar eh, organizando un poquito el nombre. El, el nombre oficial, el nombre que está registrado en el acta de nacimiento es Matías Ramón Mella. Ahora bien, ¿por qué se genera la confusión de si es Ramón Matías Mella o Matías Ramón Mella? Porque él firmaba los documentos como Ramón Mella. O sea, él se, no es que él se llamaba Ramón Mella, sino que en la firma de los documentos él omitía, omitía el Matías, primer nombre, omitía el primer nombre que es eh, Matías Ramón Mella. Y por esto es que se ha generado, se ha generado esa contradicción, pero ya esto está eh, demostrado en su totalidad, de que el nombre correcto es Matías Ramón Mella. Y hablar de Mella, eh, hay personas, o algunos historiadores, eh, quizás yo le llamaría un poco conservador, que han querido marginar o condenar la figura de Matías Ramón Mella. Y no hay no debe haber la mínima duda sobre el rol que juega Matías Ramón Mella en el proceso de independencia y en el proceso de la guerra por la restauración. Entonces, esta parte, eh, nosotros como eh, ciudadanos, nosotros que estamos haciendo opininos en el estudio historiográfico, eh, debemos de, de tener esto muy claro. Fíjate lo siguiente, Francis. Sí. Y cuando hablamos de Mella, ese, esos, historiadores, esos historiadores que hablan de que Mella fue eh, parte del gobierno de Santana, parte del gobierno de Baez, están en lo cierto, hasta ahí es verdad, hasta ahí es verdad, claro. Pero Mella es general. Bueno, primero el coronel, era coronel. Es decir, que fue de carrera de, militar. De carrera militar, sí, fue de carrera militar, pero resulta que Matías Ramón Mella es el estratega militar tanto del proceso independentista como de la guerra de la restauración. Y solo debemos ver, Y bueno, Mella se forma militarmente en el ejército haitiano. O sea, vemos cómo Mella primero se forma en el ejército haitiano. Y en 1936 se traslada hasta el sur y allí se dedica al comercio, al corte y comercialización de madera. Y desde aquí entonces se va construyendo una visión un ideario distinto eh, en Matías Ramón Mella, y va a ser entonces, fíjate, cuando se proclama la independencia, Mella es apenas un joven, tenía 28 años de edad, porque nace el 25 de febrero de 1816, y con, 20, con, con 28 años de edad para 1844, es que Mella asume el compromiso más importante con la patria, y es cuando decide acompañar los trinitarios, claro, no lo deciden en este momento, ya él era parte, de los Trinitarios, y Duarte había confiado, le había dado él se había ganado la confianza de Duarte para el proceso independentista. Y Duarte y Mella se convierte en uno de los hombres de más confianza de Juan Pablo Duarte. Y cuando se toma la decisión de proclamar la independencia la noche del 27 de febrero, que apenas recién cumplía los 28 años de edad, es Mella el que lleva el, el que tiene la decisión. Y tiene la potestad para y, proclamar la independencia. Y así lo hace cuando esa noche del 27 de febrero se trasladan hasta la Puerta de la Misericordia. Y ahí entonces mella, y lanza el trabucazo. Se presume que ellos iban a ser delatados. Había una hora específica en la cual los trinitarios se iban a reunir eh, en, la, en la Puerta de la Misericordia. Para, para llegar, y eh, hacer el primer disparo ahí y llegar hasta la puerta del conde y allí tomar por sorpresa entonces eh, al ejército haitiano. Por esto hay algunos trinitarios que no participan, no están en el primer momento y después entonces es que se van a integrar cuando ya se encuentran en la puerta eh, del conde. Cabe destacar, y esto sí debemos delimitarlo, que hablamos de la puerta del conde, de la puerta de la misericordia, porque la ciudad estaba amurallada. El, el gobierno español había amurallado la ciudad y la ciudad se limitaba a lo que hoy es la zona colonial. Y para pasar por desapercibido, para no ser detectado por el, por, por el gobierno haitiano, es que ellos deciden reunirse en la Puerta de la Misericordia para cruzar por detrás del muro y llegar entonces hasta la Puerta del Conde y allí proclamar eh, la independencia. Y así lo hacen y así es que llegan a la Puerta del Conde y en este momento es que María Trinidad Sánchez le rebata la llave eh, de las manos al guardia que está, eh, al centinela que está en la puerta, y allí entonces que se proclama la independencia. Mira una cosa, escuchándote y tratando tú con tanta indulgencia la imagen o figura de, de Mella, podríamos entonces colegir que de lo que se trataba, al ser un hombre de, de carrera militar y en la concepción de Duarte, la sujeción o el respeto que ha de tener el militar frente al poder político. De hecho, el presidente de la república se convierte en el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Y está bajo las órdenes del gobernante. Así es. Es decir, que no desdeñó, no, no desdeñó el ideal duartiano, porque se, la concepción duartiana establecía ese hombre ese, ese aspecto cívico del Estado, y que el poder militar era un poder sujeto a la jefatura de un civil, en este caso quien gobernaba, y que en su momento tuvo su participación. Ahora, otro hombre que tuvo una condición militar y que luego se, se fue al lado del pueblo, lo hizo camaño. Exacto. Entonces, Mella tenía una Pero, característica un eh, tanto... Eh, más bien de respeto al orden institucional ciertamente dominicano y que lo, en su momento tuvo que ser militar bajo órdenes de Santana, de, de Báez y demás. Pero Así siempre es. formando en su condición de Duarte. En Mella podemos definir una figura nacionalista y, y de respeto a la soberanía. Por lo siguiente, varios elementos. Okay. Fíjate algo interesante. Y Mella es designado por Duarte para la Junta Central Gobernativa eh, en 1843. O sea, el delegado de los trinitarios frente a la Junta Central Gobernativa que luego la va a presidir, eh, Francisco Rosario Sánchez, es eh, Matías Ramón Mella designado por Duarte, enviado por Duarte. Pero resulta que Mella es enviado por Duarte a reunirse con, con Gerard para ver, entonces para co... Eh, traer o crear algunas algún nivel, algunas condiciones para que ese grupo de esos haitianos que tenían diferencia con el gobierno haitiano de Boyer, propiamente de Boyer. Exacto, vinieran a respaldar a los trinitarios para deponer, de, de la para sacar a, lo, a los haitianos de la parte este de la isla y así lo hace Mella y logra logra que ese, esos, esos haitianos eh, en, esa, en ese diálogo que tiene ella con Gerard pasen a formar parte de los dominicanos para el proceso independentista. O sea, fíjate el rol que juega... Que era la preparación allá en Haití de Gerard Exacto. para gobernar. Exacto. Ese era el y plan de gobernar. el derrocamiento de Boyer. Exacto. Entonces, esos haitianos pasan, pasan, que. pasan a formar parte del proceso independentista. Pero para eh, consagrar un poco más la figura de Meyer en, en el aspecto que que lo tocaba en el aspecto de, de, de nacionalista y de respeto a la soberanía. No hay ninguna duda. Mella rompe con Pedro Santana. Mella fue funcionario del gobierno de Santana y fue designado como comandante de la Plaza de Santiago, de la, sí. región, nordeste, de la región norte, con asiento en Santiago, sí. por, eh, por Santana. Pero resulta que cuando Mella se percata de las intenciones de Santana, de anexarnos a España, Mella rompe con Santana. Mella rompe, inmediatamente rompe las relaciones con Santana. ¿Y qué hace entonces? Se suma a los restauradores y a los que hacen oposición a la nación a España. Y Mella va a jugar un rol importantísimo en la batalla de Santiago. Entonces, tomando esto como referencia, tomando esto como referencia es lo que nos permite a nosotros hacer el análisis sobre la importancia de Mella, sobre el nacionalismo presente en Mella y sobre el respeto a la soberanía que, que lo juega Mella en el proceso de independencia y en la guerra por la restauración. Claro, Mella, eh, su muerte es en 1864, pero en esa guerra por la restauración, Mella juega un rol importante como estratega militar. Ya llamo. Eh, Robert, algunos historiadores colocan a Mella cercano a Pedro Santana eh, y como a veces representando los intereses de ese grupo. ¿Qué hay de cierto en no. eso? No, eso es, exacto, es eso, son, eso, es de eso, eso era lo que introducía ahorita al inicio, uh -huh. y es de que eso es malsano, porque Mella lo primero es que era militar, él, él, era coronel y después era uh -huh. general, después fue asin, de, eh, ascendido a general, y él tiene una función como militar de la República. Y claro que si sí, va a ser funcionario, no solo de Santana, sino de Buenaventura Baja, entonces no podemos, no podemos limitar a... A Mella, solo a Santana, sino también lo podemos vincular a Báez, claro, pero como eh, debemos de, de contextualizar y de ubicarnos en el tiempo. Es Mella militar, es coronel y de luego va a ser ascendido a general. ¿Y bajo quién, bajo quién están los militares en la República Dominicana y en todo el mundo? Bajo el, las órdenes de quién? Del gobierno del gobierno central. El gobierno y, civil y, y, de, y republicano. Y desde ahí entonces que debemos de ubicar a Mella. Pero cuando Santana, que eh, repito nuevamente, ¿no cuando Santana muestra las intenciones de no a España, Maya, Matías Ramón Mella rompe con Santana. Y entonces, ¿qué pasa? Se pasa a formar parte del movimiento restaurador pareciera de la República. Que, pareciera entonces, que eh, nosotros decodificamos la, o recibimos la historia y no, la, y, no, y no se entiende en su justa dimensión, porque cuando hablamos del, de un patricio, lo configuramos con la pureza que se configura Duarte, que no tuvo eh, desmane o no, se, o no se vio a declive a, hacia otra corriente. Y se, y se espera que los tres tengan las mismas condiciones, pero cada uno okay. en, en su lugar... Jugaron un rol. Eso te va a decir Francia. es que debemos de ubicarlo, debemos uh -huh. de limitar a cada padre de la patria. Juan Pablo Duarte es el ideólogo sí. de la independencia, pero es que Juan Pablo Duarte, vamos a ubicar a Juan Pablo Duarte en el aspecto económico, o sea, los intereses de los Duarte se vieron afectados por la ocupación haitiana, porque los bienes que ellos poseían fueron quitados por, la, por, lo, por el gobierno haitiano, pero Sánchez era abogado. Sí. Y Sánchez va a jugar un rol importante, incluso va a ser parte también de la... y va a ser el primer presidente de la Junta Central Gobernativa. Y va y, y sobre la reforma va a jugar un rol importante también. Pero Meyer se le es estratega militar. E incluso Meyer es tan importante, no solo no, porque no podemos limitar a Meyer a la República Dominicana, sería muy mezquino e injusto. O sea, Meyer escribe, Meyer escribe el, para el momento el manual de guerra de guerrilla más importante y más claro del momento de la época y va a ser tomado por los restauradores como referencia porque Mella habla de la guerra de guerrilla. y la guerra de guerrilla se concentraba en lo siguiente o sea, atacar en forma de pinza donde el enemigo no lo espera atacar donde... como eh, tenemos me, menores condiciones militares tenemos... porque no hay un ejército, no hay un ejército convencional entonces, ok, eh, tenemos menos militares tenemos menos armas vamos a atacar donde el enemigo no espera atacamos y nos retiramos atacamos y nos retiramos y así fue que... Eh, se logró el proceso de independencia y así es, que los restauradores van a lograr las victorias de, de, la, de todas las batallas, en la, o sea, de, de, la gran, de una parte importante de las batallas que se libraron. Pero ¿qué, ¿qué va a suceder? Que la guerra de guerrillas va a ser aplicada o va a ser usada por Fidel Castro en, en, la, en la Revolución Cubana, eh, eh. pero va a resultar que Ho Chi Minh... Ho Chi Minh en Vietnam va a aplicar lo que establece el manual de guerra de guerrilla de Mella, atacar donde el enemigo no está, donde el enemigo no me espera. Atacamos y retiramos, atacamos y nos retiramos. Robert, pero en, hay un momento en el que también los historiadores sitúan a Mella. Eh, pidiéndole a Duarte que se proclame presidente de la República sí. cuando ya Duarte había dejado a Sánchez como presidente sí. eh, en Santo Domingo estando él en Santiago sí. eh, estando Duarte en Santiago sí. Mella le propone no quiso Mella ahí sembrar la tea de la discordia a la que justamente Duarte en ese momento hizo referencia no le dijo no, ser no. unidos verdad no lo, y lo hacía que pasa, lo, no, lo lo que pasa es que Mella fue re, muy re, era muy respetuoso de la institucionalidad Duarte sobre P todo el centralismo democrático Mella, por... Mella, Mella, Mella, Mella entendió lo que es la institucionalidad y el centralismo democrático. O sea, él sabía que él no era el, él, no, él no debía ser el presidente de la República. Quien tenía las condiciones para ser el presidente de la República era Juan Pablo Duarte. Y esto podemos definirlo. Fíjate algo interesante. Antes, eh, porque no quiero, dejar, no, de, no quiero dejar pasar esto. Sí. Mella es quien funda el ejército dominicano. O sea, el precursor y el fundador del ejército dominicano es Matías Ramón Mella. Claro, claro. Debo de precisar lo siguiente, no como lo describen los libros, porque los libros, la, eh, la, la, la historiografía tradicional no dice, Mella fundó el ejército dominicano. Entonces automáticamente a mí como ciudadano me dicen, ah, Mella fundó el ejército dominicano. Ya yo, yo me imagino que hay fusiles, que hay armas, que tienen todas las condiciones. No, fue un ejército popular. Un ejército popular que va a ser, esto está descrito en la guerra de guerrillas también. Y es lo que hace Ho Chi Minh. En en, la, en en Vietnam y es lo que va a hacer Fidel Castro en Cuba en un, ejército, un ejército popular significa incluir a los campesinos sí. traer a los campesinos darle eh, ponerle por lo menos eh, la mínima experiencia en el, eh, en el aspecto militar y entonces con esto y eh, poner en práctica lo que se ha programado y lo que se ha proyectado. Muy Me bien, está. gracias eh, por este espacio y el, el momento y lo que nos ha traído Robert Fría, Me historiador entero de Mella. y hablando sobre la vida y el ideal de, ser, de, de, de, de Matías Ramón Mella. ¿Y no se debió hablar de otra cosa de que no fuera de Mella? Sí, así es. Pues entonces nosotros agradecemos a ustedes que y a Robert por habernos eh, visitado en esta importante entrevista y, y agradecerle a ustedes su atención. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Yeah